¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues de nuevo aquí en Lightpeak Games. ahora nos dan Tunche. La poderosa criatura llamada Tunche ha enloquecido y ahora unos seres malvados se están apoderando de la jungla. Ayuda a Rumi y a sus amigos a descubrir la verdad que se oculta tras los actos de Tunche y a restablecer la paz en el Amazonas de este encantador juego de acción Roguelike. Así que nada, sé felices, no dejéis que se escape. Y ahí tenéis otro juego que Epic Games nos da hasta el día 6 de abril. No olvidéis aullar a la luna. Chao, chao. Nos vemos. Ooh. <laughs>